de esta cosa media difusa que se llama que se llama que se me corrió un poquito más acá que se llama innovación innovación ya por otro lado hay otra cosa media difusa también para el profesor por acá se llama educación ¿ya? pero si yo eh, les voy a hablar de innovación y aplicación al aula me tengo que hacer como cargo de esas cosas de la palabrita de innovación y de educación ¿ya? entonces ahora yo les voy a mostrar la visión del profesor de lo que es educación, lo cual es medio raro pero bueno aquí estamos para innovar ¿ya? entonces cómo voy a ¿Cómo vamos a abordar el tema de la educación? Que yo les dije que en algún instante que no, pero que ahora sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Voy a haciendo un mapa conceptual, aquí me recomendaron eso. Uno debería hacerlo al revés, digamos, tenerlo al principio, pero bueno, estamos un poco improvisando esa parte. Buenos días. Buenos días. Ya. Entonces. Eh, para empezar, digamos, como motivación ¿y dónde ponemos el foco ¿Ya? ¿qué es lo más importante de la educación? la primera pregunta que yo me hago antes de meternos en el tema de la de la innovación ¿ya? entonces como dice aquí hay que hacerse cargo de esta pregunta antes de atreverse a innovar sea lo que sea que significa innovar ¿ya? vamos a llegar a eso entonces ya sé que el profesor les dijo en la clase que no iba a hablar de educación, pero bueno, aquí estamos. Ya. Aquí estamos en, eh, en esto, ¿ya? Entonces, para introducirnos en el tema, vamos a usar un ejemplo de este señor que es más o menos famoso a nivel internacional, no tanto en Chile porque no habla español, entonces... Eso siempre complica la, la llegada, digamos, de sus cosas. Pero seguro que más de alguno por aquí lo conoce. Que se llama el señor Sir Ken Robinson. No es que se llame Sir, sino que como es inglés, y ustedes saben, a los ingleses de una gran trayectoria, se les da un premio por su servicio público. Entre ellos está Mick Jagger, por ejemplo. ¿Ya? Que es Sir Mick Jagger. Y hay otros más. Paul Paul McCartney, por ejemplo, hay varios. Entonces. Eh, y tiene una charla muy famosa que se, se llama How to Change Education cómo cambiar la educación entonces ahí está el link en YouTube que les recomienda le pueden poner subtítulos en español pero de ahí yo voy a rescatar un ejemplo muy bonito entonces él habla de se hace la misma pregunta que yo o al revés yo me hice la misma pregunta que él porque se le ocurrió primero bueno, ¿qué es lo más importante esto de la educación? ¿cuál es la esencia de la educación? ¿ya? Ya vamos a poner medio filosófico, ¿ya? Cosa que no le gusta mucho al profesor. Entonces, él puso un ejemplo muy bonito, que hay otra persona, un... no me acuerdo bien si era un dramaturgo o un productor de teatro, que se hizo la misma pregunta eh, y que es... vamos a hacer una analogía con eso. <coughs> se preguntó, bueno, ¿qué es lo que es la esencia del teatro? ¿Ya? Entonces, y para eso hago un experimento mental, bueno, que yo puedo remover de un teatro de manera tal que siga siendo teatro, ¿ya? Entonces, bueno, yo puedo sacar las cortinas, ¿no? Saquemos las cortinas y sigue siendo teatro, digamos, ¿no? puedo sacar el, la iluminación, inclusive las butacas, el escenario, la escenografía y... En realidad puede seguir siendo teatro, pero lo que no puedo sacar del teatro es la interacción que hay entre los actores y el público. De hecho, si yo saco el público, ya no es teatro. ¿ya? Tengo actores, pero el teatro en sí mismo es la interacción que ocurre entre los actores y el público. ¿ya? Entonces no... <coughs> Eh, esa es la esencia del teatro, ¿ya? Porque usted puede tener teatro con elementos muy mínimos, pero si no tienen los actores y el público, no tiene teatro, ¿ya? Entonces, es como eh, si queremos hablar de la esencia del teatro. De la misma manera y manera análoga, bueno, ¿qué es lo más importante de la educación? No son los colegios, no es el ministerio, no es el currículum, ¿Ya? sino lo que pasa ahí, lo que pasa en la interacción entre su profesor y alumno en el aula, por ejemplo acá, o lo que pasa en la interacción entre el profesor y el alumno en cualquier parte, como este profesor que salió en las noticias hace poco de Talca, creo, no sé, profesor de matemática que ponía un cartelito ahí, clase gratis de matemáticas, en la plaza, en distintos lados. ¿Ya? Entonces hay... Según, en concordancia con esa visión de C.K. Robinson, aquí yo vengo a afirmar que lo, lo importante de la educación donde nos vamos a centrar en eso, en la interacción profesor-alumno. Es decir, vamos a hablar tangencialmente de cosas como el currículum y cosas que ustedes le angustian a los que son profesores del día a día, pero esa no es la esencia de la educación. ¿Ya? Yo puedo sacar el currículum. Como sí ocurre en otros países, y igual voy a tener educación. Entonces, innovar en educación para este profesor es intervenir en ese espacio profesor-alumno. Dado que existen, el pues de marca registrar, ¿no? era una broma. <coughs> ¿Ya? O sea, el, eh, cualquier cosa que hagamos por, al, por modificar eso, esa interacción profesor-alumno va a ser una innovación. Entonces, no es comprar computadores, no es traer a charlistas súper destacados, hacerle charlas a los profesores y decirles cómo tienen que enseñar. No, no, eso no, no es necesariamente innovación. Si es que no se traduce en cambiar eso, la interacción profesor-alumno. Es súper íntima la educación. Ya. Entonces, no le estoy diciendo nada nuevo, sino que estoy poniendo en contexto. ¿Ya? No pretendo aquí ser como el referente, Sir, Ken, Sir Carlos Rosas, estoy haciéndolo algo para los lo, lo que científicos estamos entrenados profesionalmente, que es identificar rápidamente información valiosa y ponerla en contexto. Son buenos para eso, nos entrenan para eso. Entonces, para innovar, para interactuar en ese espacio, para... Eh, no solo basta con cambiar el espacio físico y acercar el profesor al alumno, o sea, no es un problema físico, ¿ya? O sea, esto está bien, esto, las aulas es innovadoras, luego estos espacios tipo Montessori, digamos, esa cosa está bien, ¿ya? Pero no es, no es todo, ¿ya? Como puse aquí, aquí abajo, los que no alcanzan a leer esta foto que es muy antigua, es, esto es sospechosamente similar al tiempo actual, ¿ya? Esto que hay aquí, que hace mucho pero no, no vamos a hablar de eso tampoco ¿no? tampoco implica necesariamente cambiar el currículum ya algo que yo, yo, yo lo sé porque mi padre es profesor mi esposa es profesora que pucha, el currículum, los curriculistas y todas las discusiones y yo dije ¿qué es el currículum a propósito? bueno, a, a, dejémoslo más acotado ¿qué es el currículum chileno? un marco nacional que regula contenido mínimo. Ya, contenidos, ok. Habilidades. ¿Qué más? actitudes. Ya, actitudes. Ya, curioso, eh, curioso yo así... No, no, no. Reflexión supuestamente. Reflexión ya. Ya, curiosamente, el currículum en la definición más general es todo eso. Y, y eh, curiosamente también, cuando yo estudié un poco los currículos a nivel del mundo, en general, los currículums de los países desarrollados, los cuales obviamente nosotros nos contamos, como que se casan con algunas de estas ideas. Principalmente se casan con la idea contenidista. ¿ya? Otros se casan con la idea de habilidad. El currículum finlandés, por ejemplo, muy está casado con eso. ya. Deja un poco de lado el contenido. Y el currículum chileno, curiosamente, yo me di el ejercicio de leer el currículum, algún currículum, y curiosamente el currículum chileno es como un, un engendro de todo eso ¿ya? por llamarlo de una manera porque uno, todo lo que dij, dijimos acá, lo que usted dijo por allá todo eso usted lo va a encontrar en el currículum ¿ya? y y muchas de esas cosas, engendros tienen que ver con, si uno se fija un poco la reacción tiene que ver con decretos del año tanto, el año tanto o sea como que han pasado muchas veces y cada cambio del currículo ha dejado como un pedazo entonces el currículo en el actual chileno es como un engendro de muchas cosas ¿ya? pero a lo que yo voy que está bien en la, es la como forma parte de la profesión del profesor eh, conocer el currículo pero la educación no está en el currículo entonces aquí finalmente uff, después de esta profunda reflexión que me tomó dos semanas que se muriera algo súper simple habitualmente la idea simple demora mucho es fácil tener las cosas imbricadas aquí está la oportunidad digo yo otros pueden no estar de acuerdo donde puede entrar la neurociencia porque innovar en el espacio entre profesor y alumno eh, quiere decir meterse en el aprendizaje ya y ahí es donde la neurociencia tiene mucho que decir ya Finalmente, pasaron no sé cuántas clases para que ustedes, eh, yo les viniera a decir esto, que se lo podría haber dicho en la primera clase. Pero bueno, así es la vida. Entonces, como yo insisto en conocer este mundo extraño para mí, que es el mundo de los profesores, ya, eh, también me dediqué a analizar un poco qué es lo que el porque así como llegué a esta conclusión, según yo, muy fácil debería ser fácil la cosa entonces ya, yo sé que muchos se van a reír de lo que acabo de decir pero veamos desde la mirada científica vamos a analizar lo que ustedes hacen ¿ya? entonces, bueno ¿qué es lo que todo docente debería saber? y las actividades que vamos a tener en el taller tienen que ver un poco con eso por formación ya sea formación disciplinar en la universidad o en la vida, ya, eh, que también forma parte de la formación, ¿qué debería saber acerca del aprendizaje todo profesor? ¿ya? Según la visión que tiene este pseudo profesor que le está hablando ahora. ¿ya? Entonces, lo que uno debería saber es que, que existen las trayectorias de aprendizaje. ¿ya? O sea, el aprendizaje no es una cosa teórica sino que es algo orgánico, por llamarlo así, una palabra que no dice mucho, pero que, que va creciendo, así como el desarrollo, porque es natural, es un fenómeno biológico, y sigue una trayectoria. ¿ya? Entonces, esto de la trayectoria de aprendizaje no es algo nuevo, tal vez con otro nombre, pero es conocido desde la época de Piaget, digamos. Eh, para una determinada meta, que está por allá la meta, ¿ya? Hay como distintos niveles de habilidades. Uno puede llegar ahí, a la meta, ahí o ahí, digamos. Pero también hay distintas trayectorias. ¿ya? O sea, los estudiantes no siguen una misma trayectoria. Pueden llegar de distinta manera a la meta que uno quiere. Y aún al llegar a la meta pueden llegar a distintos niveles. Entonces, el profesor deberá proveer una, una o más estrategias para que los estudiantes alcancen esos niveles ya ya sea como dice aquí matemática, lectura eh, habilidades de manejo del lenguaje, no sé el profesor debería encargarse de generar esas estrategias para ir eh, trazando esta trayectoria de aprendizaje eh, hay currículum locales como este de no me acuerdo si es de Utah o algo así uno, inclusive, podría darse el ejercicio, y algunos eh, distritos eh, locales de educación, como el sistema que existe en Estados Unidos, lo han hecho, de poner todo el currículum en trayectorias de aprendizaje. ¿Ya? Ahí está, bueno, no se alcanza a ver, pero eh, eh, cada una de esas rayitas representa una trayectoria de aprendizaje, esto es matemática. ¿Ya? Y cada uno de estos representa como unidades o estrategias, que van coherentes con esta trayectoria de aprendizaje. Entonces, uno podría, digamos, se ve complicado, pero uno lo podría hacer, digamos. Uno hacer el ejercicio de que, ya que lo que es importante es la trayectoria de aprendizaje, construir el currículum en torno a la trayectoria de aprendizaje, como este ejemplo. ¿no? Uno podría hacerlo eso, a los que le interesa, aquí está el link, el link va a quedar en la diapo, y uno puede hacer como este interactivo, uno hacer clic acá y abrirlo. Es uno de los ejemplos más bonitos que he encontrado, pero es como medio complicado, pero uno podría hacerlo. Bueno, entonces, todo esto se ve muy organizado, así como le gustaría a este profesor, ¿ya? Entonces, ¿por qué tenemos problemas en el aprendizaje, ya? Entonces, ¿por qué? Sabemos que hay problemas, ¿ya? Que la cosa no es llegar y ponerse aquí, ya, voy a poner esta trayectoria de aprendizaje, el currículum, todo ordenadito. Sabemos que hay problemas, ¿ya? Entonces, esta ahora nuevamente la visión del profesor respecto a esos problemas entonces para eso vamos a unir, vamos perdón, a definir una unidad fundamental que vamos a llamar trayectoria de aprendizaje con un ícono ¿ya? esta escalerita la voy a llamar trayectoria de aprendizaje, ¿ya? vamos a hacer como una comunicación visual ¿ya? entonces de educación solo nos vamos a preocupar del aprendizaje por acá aprendizaje, ¿ya? Entonces aquí ya no es un, una pelotita así media difusa, sino que de esto nos vamos a preocupar desde punto de vista de este curso. Y en particular de esto nos vamos a preocupar de las trayectorias. De las trayectorias de aprendizaje. A ver, de aprendizaje, ¿ya? Entonces algo bien concreto. Entonces vamos a definir eh, por motivo de exposición este icono que vamos a llamar de una trayectoria de aprendizaje que tiene un inicio y un final, una meta, un objetivo. ¿ya? Entonces, hay una, por parte del estudiante hay como una progresión natural del aprendizaje que diría a partir de lo que, de lo que sabe el estudiante hasta lo, donde yo quiero llevarlo. Y por otro lado, tenemos la estrategia que va el pool de estrategias, estrategias individuales, estrategias grupales, qué sé yo, que va a utilizar el profesor para llegar a la meta. ¿ya? Entonces estoy introduciendo este icono como para que veamos cuál es el problema de la educación. ¿ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de matemática, si yo quiero a los niños enseñarle... Aprender a, su, a, a, a sumar en la educación temprana, primero, segundo, básico. Eh, yo te, el profesor tiene distintas estrategias, ¿ya? Para pasar de material concreto, por ejemplo, lo, el, estos famosos, eh, ¿cómo se ¿Cubos multibases algo así ¿sí? Claro que lo inventó este señor que está ahí, que está... No sé si se murió <ríe> o está muy viejito. Ah, finalmente mi objetivo, que no necesariamente en un semestre o en un año o un par de años que el cálculo mental ¿ya? y el profesor tiene distintas estrategias partiendo del material concreto hasta estrategias que tienen que ver con ocupar la mente nomás, ¿ya? ok, todo su el problema se ve clarito cómo solucionarlo hasta el momento bueno, entonces nosotros tendemos a pensar y aquí ya no vamos a tener problemas a pensar linealmente es decir de que que los niños van a meterse aquí en esta trayectoria de aprendizaje y va a salir como una sola salida, homogénea, por llamarla así. Nosotros tendemos a pensar así, muchas veces eh, uno tiende a planificar así, ya. y esto podría ser más o menos cierto eh, a etapa temprana, no sé, eso es discutible, lo, lo dejo para reflexión suya, pero uno tiende a pensar así, o al menos los directivos tienen que pensar así, porque después cuando uno va a la vida real, la cosa es muy distinta. Pero en la realidad tenemos esta otra situación. Tenemos alumnos aventajados, que en realidad pueden llegar rápidamente a las metas. ¿ya? No necesariamente pasan por la trayectoria de aprendizaje que uno ha planificado, sino que de repente traen conocimiento previo que les permitía avanzar más que los demás. Tenemos otros que avanzan rápidamente, pero a la mitad no más, y ahí necesitan apoyo una estrategia particular para ese, y tenemos otros que ni por ahí, ¿Ya? o sea, no hay caso, ¿ya? No hay caso, van totalmente otro lado, entonces el profesor va a tener que invertir mucho tiempo en agarrar esto tirarlo para acá, ¿Ya? entonces es un poco la realidad, ¿ya? Entonces ya entonces entonces la realidad es diferente, entonces uno debería pasar de niveles, ¿no? Tenemos este primer nivel, hay alumno aventajado, este se saltó un nivel súper aventajado, pero cuando ya tenemos más niveles tenemos otras situaciones, como por ejemplo esta, ¿ya? como que el alumno retrocede, ¿ya? por algún motivo, situaciones de estrés, se cambia de colegio, claro, cosas así. Bullying, puede pasar eso ya, que, <coughs> que retrocede, digamos, en su trayectoria de aprendizaje. Eh, también tenemos estas situaciones ¿qué será eso? o sea, para mí es claro pero yo he entendido que nadie entiende este esquema ¿Mm? yo creo que son eh, aprendizajes que no necesariamente van con lo que en este caso está diseñado porque hay otros chicos, por ejemplo que manejan otros elementos que no necesariamente sí. están en el establecimiento ya eso es, eso es leer literalmente el gráfico, súper bien. Bueno, eso yo lo llamo creatividad. ¿Ya? O sea, hay personas que se... Eh, pero este, este gráfico oculta algo importante. La creatividad no es algo al azar. Parte de un conocimiento previo. Entonces, yo he escuchado que, no, las escuelas tienen que ser creativas y el, hagamos teatro, qué sé yo, y nos olvidamos del contenido, ¿ya? El contenido es importante porque de ahí, manejando una cierta base, está la opción para ser creativo. ¿ya? O sea, es importante las trayectorias de aprendizaje previo para que surja la creatividad. Y de repente este estudiante creativo, digamos, tiene su propia trayectoria porque tiene un interés en particular. Oh, Quiero aprender programación. ¿Ya? Y, pucha, ¿no me enseñan programación en el colegio? Bueno, lo hago yo mismo, le pregunto al profe, ya... Típico programador de garage, yo fui programador de garage, sorry, te confesar eso. yo. ¿no? Como era pobre no, no tenía pizza, así como el típico gringo, programando en, en garage con pizza, no. Con suerte había proteína un par de veces al mes cuando era chico. <risa> ya. Eso quiere decir que el talento está distribuido en cualquier estrato social, ya. Eso uno ya lo sabe, ya. O sea, yo me considero talentoso, perdón que tenga tan baja, tan alta autoestima. <risa> ya, eso es, es peligroso. Ya, entonces, creatividad que es una de las habilidades del siglo XXI. Pucha, por fin nos encontramos con una habilidad del siglo XXI, ya. <risa> Después de tanto venderle el asunto. <risa> Pero al final de, de cuentas nos vamos a dar cuenta de que esas habilidades están ya presentes en cualquier trayectoria de aprendizaje. ¿ya? No es algo que, nos vamos, que va a cambiar vuestra práctica pedagógica drásticamente. Bueno, bueno, entonces, todo esto, en la humilde mirada de este profesor, es todo lo que hablaremos de educación, digamos, no vamos a hablar de currículum, esas cosas lateras, y, y cómo lo relacionamos con el aprendizaje. Y, por supuesto, yo, eh, al principio, no sé si lo dije en este diplomado o en el, en el anterior, <coughs> eh, yo antes de ser este diplomado tenía esta idea que no, en realidad el problema de la educación chilena, fíjense en lo pedante de mí, es que no, el currículum no está mal y hay que hacer un currículum basado en neurociencia. ¿ya? Y ahora, después de haber tenido esta oportunidad de enseñarle a usted y haber aprendido un poco más de ustedes, con ustedes también, me doy cuenta que ese no es el problema. ¿ya? El currículum es lo suficientemente ambiguo, desordenado y permisivo para que no tengamos que hacernos cargo del currículum, ¿Ya? Lo, que, lo que yo les estoy diciendo es totalmente disruptivo, porque eso choca, yo sé, en su vida diaria, con su relación, con los directivos, qué sé yo, con la UTP, todas esas cosas, pero ese no es mi problema, ¿ya? honestamente. Ese es vuestro problema profesional. Yo soy otro tipo de profesional. ¿ya? Si yo hiciera clase a algunos pequeñitos, tendría ese problema que yo sé que existe. ¿ya? Pero mi rol aquí es tratar de empoderarlo en ese ámbito para decirle: oye, pero está bien el currículum ya, pero a mí me interesa la trayectoria de aprendizaje basada en neurociencia. Eso sí, que, eso sí que es lo mío, digamos. ¿ya? Entonces, este es un resumen de la clase basada. ¿ya? Y básicamente el único novedoso que puse aquí fue esto. Ya la trayectoria de aprendizaje que ahí nos va a poner en el foco. ¿ya? Entonces yo le hablé largamente. Toda la clase fue de esto, ¿verdad? De donde esta cosa difusa de la innovación, llega esta cosa difusa que es la educación y entendimos que hay algo un poco más concreto. Tengo que correrme de aquí porque aquí después pongo la diapa. Entonces no me voy a tapar la cabeza. ¿Ya? Entonces el... Eh, el aprendizaje nos interesa a todos como docente que eh, ocurran procesos en vuestro cerebro que muchos de ellos son misteriosos, otros ya se saben algunas cosas desde el punto de vista de la neurociencia, de los fundamentos biológicos de eso, acerca del aprendizaje. ¿ya? Y eh, según el profesor podrían no estar de acuerdo, lo más importante de la educación es la trayectoria de aprendizaje. ¿ya? Eh, vimos aquí eh, que aquí hay una oportunidad de meter la neurociencia a través de, por ejemplo, este modelo del BDT que es uno de los modelos posibles, al cual al profesor le gusta mucho, y que eh, hoy por hoy convenimos de que hay una especie de confusión eh, respecto de cómo llega la neurociencia a la educación, ¿ya? A esa parte, a la, la parte nebulosa. Y... Entonces, aquí hay confusiones. ¿eh? Aquí uno se pierde un poco. Acá está la parte más interesante. Bueno, entonces, eh, ahora vamos a hacer una reflexión acerca de lo que el profesor introdujo en las clases pasadas de las trayectorias de aprendizaje. ¿ya? Entonces, el desafío, del básicamente el desafío de la clase anterior era pasar de esto uno da por sentado que esto es así y yo espero haberlos convencido de que eso no es así el desafío último de, de la educación es pasar de esto a pasar a esto o sea, trayectorias de aprendizaje individuales así de íntimo en la educación ¿ya? entonces esto suena muy bonito esto es muy neurobiológico el aprendizaje es algo íntimo de cada uno pero esto genera un problema, que es que uno tiende a pensar, digamos, que la solución al problema es lineal. Es decir, que cada, para cada uno de estas, de estas personitas que están aquí eh, y, y su trayectoria de aprendizaje personal, existe una solución o una estrategia individual. ¿ya? Uno tiende a pensar eso. Entonces uno tiende a pensar que como que esa es la educación personalizada. ¿ya? Entonces este es como la, el pensar linealmente lo que yo les acabo de, lo que les presenté la semana eh, pasada, o sea, hace un par de semanas. Entonces el problema que trae esto, que si ustedes siguen pensando linealmente, es mucho trabajo. ¿Verdad? La educación personalizada es, es mucho trabajo. Y es porque tendemos a pensar linealmente de que eh, cada niño o niña o jóvenes o profesionales como hay aquí, necesita para que aprenda un tratamiento individual del profesor. Eso tiende uno a pensar. ¿ya? Y es por eso que uno, uno piensa de que, como piensa linealmente así, piensa que un aula pequeña es la solución para la educación. ¿Ya? Y es porque uno tiende a pensar linealmente. Entonces, yo los, los quiero convencer de que no hay que hacerse cargo, eh, no hay que atacar el problema de esta manera. ¿ya? ¿Cómo uno debería atacarlo? En realidad, como dice aquí, la solución no, es hacer una sola cosa, no 30, si tenemos un aula de, de 30. ¿ya? Eso en el fondo, todo lo que dije, lo traducimos en esto. ¿ya? Entonces, la pregunta es: ¿cómo lograr eso? ¿Ya? es decir, ahora pensándolo gráficamente el problema, ¿cómo paso de este montón de estrategias individuales que es mucho esfuerzo, como dice acá a hacer una sola cosa y que tenga múltiples salidas, ¿ya? que requiere obviamente menos esfuerzo ¿ya? está difícil ¿eh? ¿cómo hacer una sola cosa? bueno, las siguientes diapos me demoré muchas horas en pensarla no van a hacerlas, por supuesto. Pero hay una manera de hacer esto. Bueno, una manera posible. Y una solución posible es lo que no digo yo, sino que otras personas la han dicho en la quinta C. ¿Ya? Es misterioso esto de la quinta C. Y esto viene del inglés. ¿Ya? ¿De dónde viene esto? Ustedes, eh, si ven eh, Documentos acerca de la habilidad del siglo XXI. Todos vienen del inglés. ¿ya? Entonces, la, la, la traducción funciona eh, li, literalmente para tres ¿no, eh? C, no para las cuatro. Que aquí, por eso lo puse aquí en inglés. Comunicación, colaboración, creat, eh, creatividad y pensamiento crítico, que aquí es critical thinking. Ya, y es por eso que son, si ustedes buscan en internet en inglés, le va a decir las cuatro C de la habilidad del siglo XXI son esas, pero que traducía literalmente al, al, al español nos desaparece uno, que es pensamiento crítico. ¿Ya? Pero un profesor, que se los voy a presentar más rato, eh, eh, no, no digamos que descubrió, pero redescubrió la quinta C. ¿Cuál es esta? La quinta C de inglés, insisto, es choice, que en español quiere decir elección, elegir, ¿ya? o opción, ¿Ya? y esto suena medio raro, ya Ya vamos a ver de qué se trata, entonces ahora, eh, recapitulando el problema, entonces por ejemplo aquí tenemos unas aula como a, a, a nosotros nos gustaría, ¿ya? esta no es el aula que a mí me gustaría o más bien esta aula se convierte en lo que me gustaría en el taller ¿ya? que <coughs> tenemos un espacio físico en que hay colaboración hay trabajo eh, colaborativo hay comunicación eh, seguramente también hay pensamiento crítico y el, eh, nuevamente re recapitulando en este contexto de una aula más positiva seguimos teniendo el problema de que el profesor que está por acá eh, piensa que tiene que abordar para cada eh, trayectoria de aprendizaje eh, una, una, sola solución, una sola solución individual para cada uno. O sea, está pensando eso el profesor ya en la cabeza. Bueno, no se está pensando eso, pero eso es para efectos de caricatura. ya Entonces, está haciendo el seguimiento individual de, de cada uno. Y lo que queremos en realidad es que haga eso, ¿verdad? Eso es lo, lo que yo quiero. Entonces, la solución de esto, según un profesor que les voy a mostrar más adelante, es que eh, algo que viene, curiosamente, tal vez las educadoras diferenciales conocen esto, eh, aparentemente viene de la llamada educación especial eh, gringa. ¿ya? De ahí viene. Entonces, el tema es cómo eh, meter la elección y el mensaje que nos manda la educación especial gringa es que el estudiante puede elegir su trayectoria de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Eh, y lo que se, una manera de hacerlo, gráfica, es hacer, hacer, bueno, en inglés se llaman tic-tac-toe assignment. Traducido al chileno, los tic-tac-toe son los gatos. ¿Ya? ¿Los gatitos? Eh, la, el nombre como más académico de este tipo de tic tac to assignment es choice board en inglés o tablero de elección, ya, traducido al español. Si fuera un español más castizo, sería como tres en raya que el gato que está acá. ¿ya? ¿En qué consiste eso? Entonces, eh, un tablero de elección es un organizador gráfico que le permite a los estudiantes elegir cómo aprenderán un concepto. ¿ya? Les da la, a los estudiantes la oportunidad de participar en múltiples tareas que les permiten practicar, la, practicar las habilidades que han aprendido en clase o demostrar o extender su comprensión de los conceptos. Estoy leyendo literalmente. ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los estudiantes? Aquí los estudiantes eligen una trayectoria ¿ya? de actividades predefinidas. Y usted le pone ciertas reglas. Por ejemplo, puede tener una regla que es que eh, toda su elección de tres actividades pase por el centro siempre. Eso puede ser una regla. Puede tener una regla de que en realidad elija tres al azar. O puede poner la, la, la regla que en realidad es lo más astuto de hacer, de eh, seguir las reglas del tic-tac-toe assignment, o del gato, en traducido al chileno, que es que elija tres en... en en diagonal, en rayas, digamos igual como si estuviera haciendo un gato ¿Ya? entonces aquí estamos eh, traspasando la responsabilidad de elegir una trayectorias predefinidas al estudiante entonces el profesor no tiene que estar encima digamos, como guiando eso, sino que el profesor ya ha pensado antes estas trayectorias entonces aquí viene ah, <ríe> me olvido revertir este ya y que aquí no se, se ve muy chico, entonces lo, para que lo aquí distribuyen por ahí. Y como el profesor estaba apurado, el ejemplo no está en la primera página, está en la última. De lo que acabo, profesor. Entonces, saltense a la última página para que puedan leer lo que está aquí, que no lo van a alcanzar a leer. Entonces, lo interesante... Eh, de esto que este tipo de trabajo no es simplemente una manera de ordenar las actividades sino que también puede ser una especie de evaluación ¿ya? o de rúbrica del trabajo, entonces aquí está puesto por ejemplo eh, eh, este es eh, eh, acerca de las leyes de Newton por ejemplo y y dice, y le da la, las, las opciones, al básicamente lo que le está pidiendo el profesor a los estudiantes, que tienen que juntar 55 puntos. Entonces, si se fijan en el tablero, hay actividades que pesan más. Entonces, tomemos por ejemplo esta actividad, la 2A, de la fila 2, columna A. Si se crea una presentación de video que demuestre y explique las tres leyes de movimiento de Newton... Bla, bla, bla. Entonces, ciertamente ese tipo de actividad requiere más trabajo creativo, ¿ya? ciertamente requiere más dedicación, y es probable que al estudiante promedio que le gusta la tecnología, que se yo, le entusiasme harto eso. ¿ya? Entonces, va a volcar una mayor cantidad de esfuerzo el, el darle peso, digamos, a, a, a qué tanto vale esa actividad, depende de la experiencia del profesor el profesor sabe que eso va a valer más acá hay otro por ejemplo que es eh, eh, eh, que es diseña un juego de mesa para tres o cuatro jugadores basado en palabras de vocabulario de este capítulo que habla de las leyes de Newton eh, es trabajoso tiene que ver con habilidades manuales también de hacer cosas y también con una cosa colaborativa porque la idea es que lo ponga en práctica en la clase siguiente o en un par de clases más eh, con sus compañeros. Ya y hay cosas que son la, las que tienen la más baja graduación. Por ejemplo, que es como lo que, un, lo que este profesor universitario haría para ahorrar tiempo. Que complete las preguntas de, de revisión de la página tanto. O sea, lo manda a hacer las preguntas del libro. ¿ya? Y eso es lo que tiene menos peso. Entonces, después de todo lo que hemos visto, ciertamente podemos estar de acuerdo que eso no requiere ningún esfuerzo, digamos... Eh, otro, y lo otro eh, incentiva otro tipo de habilidades en el estudiante ok, entonces es interesante esta manera de, de afrontar el desafío entonces al, eh, van a encontrar por ahí que esto, esto es una como parte como romántica ¿sí? esto lo que hace es crear un contrato de aprendizaje con el estudiante o sea, el estudiante se compromete ...a seguir una cierta trayectoria que a él le gusta... ...pero es un compromiso que tiene que ver con su aprendizaje... ...y un compromiso eh, con él mismo y además con el profesor. ¿ya? Entonces, este es una especie de contrato de aprendizaje... ...en que el profesor ya no tiene que estar eh, pendiente... ...de hacer el seguimiento individual de cada uno... ...con la misma estrategia así multiplicada... ...y con todas las variaciones, que eso es difícil sino que el, el, el profesor pensó antes un set de actividades y él se va a dedicar como al monitoreo de esto. Bueno, también hay otra manera de poner esto, que sería como la manera de linearizar esto, que es poner hacer un menú. Ya, aquí puse un menú mexicano, porque me gusta la comida mexicana, yo viví en México un tiempo. ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, este menú eh, sería el equivalente a hacer un, un, un tablero de elección o ¿no? un gato eh, pero obligando a las personas a pasar siempre por el centro ¿por qué? porque la, el plato principal aquí dice que es un imperativo es algo que tienen todos que cumplir entonces usted está poniendo la restricción de que las rayitas de la imagen anterior siempre tienen que pasar por el centro que sería como el plato principal pero de ahí hay variaciones entonces usted puede eh, negociar los aperitivos ¿ya? pero aquí hay algo interesante los postres siempre son opcionales pero tienen que ser irresistibles ¿Ya? como dice acá son asignaciones o proyectos opcionales pero son irresistibles ¿Ya? Entonces eso es, eso es algo súper interesante o sea, eh, si quieres juntar más puntaje en, en, en su tarea tenemos estos postres en el menú pero son tan irresistibles que el alumno no puede no hacerlos ¿ya? y eso tiene que ver un poco, eso tiene que ver con la intimidad del, de la relación profesor-alumno, o sea, de conocer a sus estudiantes, cuáles son sus preferencias personales y ofrecer un menú que sea atractivo ¿ya? Eh, aquí, Chile se se guarniciona, ¿no? ¿sí? Es como, claro, es que este es español más neutro, entonces no estaba seguro si guarniciones se ocupa mucho más aquí en Chile. <coughs> ok, entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo ¿cuánto dura esto? ¿Ya? ¿Cómo? Entonces, esto puede ser para una unidad completa o, o parcial, más o menos de 3 a 4 semanas, ¿ya? Obviamente depende del tipo de asignatura que usted tenga, ¿ya? Requiere una gran inversión de tiempo de planificación por parte del profesor. Eso es un poco obvio, ¿ya? O sea, aquí hay harto, harto de pensar del profesor respecto a cómo ordenar este menú, ¿ya? De todas las opciones posibles que tienen que ver también con la disponibilidad de recursos materiales que tiene su colegio, su entorno social, ¿ya? Aquí se requiere, digamos, se requiere trabajo del profesor para diseñar esto. Y, y, la, y aquí, digamos, está como la parte curricular de esto que requiere verificar que todas las rutas posibles lleven a los objetivos de la unidad. Entonces, obviamente, no se trata de poner las cosas al azar, ¿ya? sino que eh, más o menos todos los caminos posibles Lleguen a lograr los objetivos. ¿ya? Entonces también tiene un poco de experimentación porque uno no está muy seguro de eh, cuál va a ser los resultados. Pero un, eh, como lo, lo vimos en el ejemplo hace un momento, uno puede utilizar la misma, eh, eh, el mismo tablero como una opción de evaluación. ¿ya? Y no dejar la evaluación al final, como uno suele hacer al final de la unidad sino hay que ir construyéndola y de repente en el caso por ejemplo del menú uno podría aparecer en medio de esta cena o almuerzo muy abundante de actividades con un postre especial como el especial de hoy es claro como el día está bonito les tenemos esta actividad que es un helado ya que consiste en esto entonces también es un poco dinámico no, no, no eh, trato de mandar el mensaje de que no es una cosa tan estructurada ¿ya? pero es una manera de ordenar el desorden porque también eso implica automáticamente bueno, ya, ya vamos a ver qué implica automáticamente ¿ya? entonces, ahora, trasladando al lenguaje gráfico de este profesor al lenguaje que hemos introducido entonces, esto uno podría pensarlo eh, si uno tiende a pensar linealmente que cada una de esas cajitas del tablero de lección podrían apuntar a alguna etapa, por ejemplo, de mi trayectoria de aprendizaje. ¿ya? Es una manera de pensarlo. Otra manera más interesante de pensarlo es que cada una de esas cajitas puede apuntar a distintas habilidades que me gustaría. Por ejemplo, las HC21, la habilidad del siglo XXI, cada uno de, de estos que hay acá podría apuntar uno a la comunicación, otro a la colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico, que es un poco como está hecho la actividad de ejemplo que les puse acá. ¿no? Porque hay actividades que tienen que ver con la creatividad netamente, como hacer un video, por ejemplo. Que pueda que un estudiante que le gusta esta cosa de la eh, comunicación audiovisual se entusiasme con hacer eso y eso requiere mucha creatividad. ¿Ya? Entonces, eh, es una manera eh, de poner, de aterrizar un poco más esto de las habilidades del siglo XXI, ¿ya? Entonces, eh, eh, y una manera interesante, una manera de abordarlas todas de una vez, ¿ya? No saben lo que me costó ver estas cosas. Ya, pero bueno, esto obviamente no se me ocurrió a mí sino que mi inspiración para esta clase fue este señor, que se llama Joe Rule, que él es un profesor de escuela secundaria, si lo decimos, o enseñanza media, más o menos, digamos, de aquí, de Chile. Entonces, eh, él habla, me gustó mucho, y tiene una charla TED, aquí está el link, ¿ya? Eh, no me acuerdo de, de cuándo es, pero de hace varios años. Y él tiene, y es este una foto de su aula. ya Entonces, lo que llama la atención eh, de su aula, primero que nada, esto es enseñanza media. No no es, no es básica. Yo le he hablado mucho, ejemplo, de educación inicial, educación de los, eh, inicial de los primeros años de básica. ¿ya? Entonces, yo, yo sé que los profesores universitarios y de secundaria o de media quizá, a veces me encontró un poco como fuera de contexto. <risa> Pucha, puja, puro ejemplo de enseñanza básica, ¿no? Pero esto es un ejemplo de enseñanza media. ¿ya? Esto es una clase de, no sé, creo que es primero o medio o algo así, el equivalente. Y lo que llama la atención, primero que nada, es que no, el profesor no está. ¿ya? Otra cosa es que está como, cada uno está como en su onda, venga, haciendo sus cosas. Hay unos que están eh, allá con el computador... Ah, no, acá por el computador, algunos con unas máquinas por ahí, otros haciendo como eh, leyendo libros aquí, parece que están jugando un juego de mesa que ellos mismos diseñaron ¿ya? entonces este señor habla de que esta es la paradoja del profesor ¿qué quiere decir la paradoja del profesor? quiere decir lo siguiente que con esta, aplicando metodologías como esta, en que yo le doy a elegir al el estudiante, el rol del profesor como que comienza a desaparecer Surge el tutor, junto a sus pequeños grupos de estudiantes, y el aprendizaje, curiosamente, se vuelve más significativo. Entonces, eso por eso le dice que es una paradoja, que saco al profesor de su rol tradicional y los niños aprenden más. Curioso. Y su trabajo eh, está avalado por 35 años de experiencia haciendo esto. ¿no? Él es profesor de ciencias. Entonces, esto genera como varios desafíos, ¿no? Uno, que los profesores universitarios, los profesores de media, tenemos que rescatar un poco eso del... ¿Cuál será el nombre del aula unitaria? No sé, que los estudiantes lleguen, no que, se, no que los profesores lleguen al aula, sino que los estudiantes lleguen. Bueno, esto es suficiente teoría por ahora ya. Yo sé que a algunos les gusta esto de la teoría, pero al profesor le da un poco de lata. Pero espero que les haya servido eso para reflexionar. Eh, vamos a retomar esto más adelante. Más adelante no es en una semana, sino que es como en, un, en una hora cuando tema en el taller vamos a retomar esto. ¿de? Lo vamos a poner en práctica, eso para que no quede como puro bla bla nomás. ¿de? Entonces ahora vamos a volver.